Por la noche me fui para pescar A una linda sirena en el fondo del mar El viernes por la noche me fui para pescar A una linda sirena en el fondo del mar ¡Qué sorpresa que me llevo! ¡Llegando al revolcadero! ¡Qué sorpresa que me llevo! ¡Llegando al revolcadero! Por andar viendo sirenas Por poquito yo me muero Por andar viendo sirenas Por poquito yo me muero Muero. Mejor vamos pa' majagua Ay las olas con calma Mejor vamos pa' majagua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 Volcadero no vuelvo, porque casi muero. Mejor vamos pa' majagua, hay las olas con calma. Mejor vamos pa' majagua, hay las olas con calma.